Hoy es lunes señores y tenemos que estar al día Con todos lo repercutivos A ese mundo cibernético Ese mundo que nos mantiene al tanto Que nos mantiene envuelto como está Néstor Ahora mismo, como está Génesis Está aquí el hombre señores, Misael El experto, buenas tardes Saludos, buenas tardes eh, Por cierto, Misael, felicidades, cumpleaños el viernes ¿verdad? No, fue el, el, el sábado Villalona, el póngale feliz Sí, sí okay. Hola Misael, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todo ese pueblo franco-macorizano y a todas las personas, claro, que sintonizan en las diferentes plataformas. Por felicidades, y que tarde. Ya yo te felicité por el grupo, pero felicidades. felicidades. felicidades. Sí. ¿Por qué no te invito a A mí no me no, pero, gusta. Pero ¿por qué? No, a ti no te gusta nada. No. ¿Por qué? ¿Vosotros no sí? invitaste a nadie a la, a No, la es marca. que no hubo un evento, tú ves. Fue, no, no siempre No hay una una partir en familia. siempre era comedera. No siempre Pero lo armábamos, armábamos, armábamos el coro. Siempre. Hay no, claro, claro. Luego, más adelante, podemos porque pueden ser patronales también. No hay problema. Tú aceptas patronales. Claro y tú soportas patronales. Sí. Sí. Claro, claro. claro. El claro, claro. claro, otro día hay que trabajar así, pero. Está bien. <ríe> bien, señores, ustedes saben que en ocasiones nosotros. Eh, hacemos un grupo en WhatsApp y siempre aparece un sosobroso. siempre aparece uno que le encanta editar el motivo del grupo, etcétera. Pues hoy yo le he traído unos tips, bueno más que tips, he eh, a hablar de unos nosotros pasos, después. sí, unos pasos <risas> específicos para usted saber eh, cómo evitar que esa persona cambie la información. Ahí en pantalla lo pueden ver. Okay. Eh, realmente esto es sencillo. Es simplemente entrar a la información del grupo. Cuando usted ingresa a la información del grupo, esta actualización eh, no está muy reciente. Le da ajustes del grupo. Ahí van a poder ver cómo le voy mostrando los pasos. Realmente es simplemente poner administradores que puedan cambiar Cambiarlo. el motivo. Ahí están los pasos. Es importante tener en cuenta que debes de ser administrador para hacer estos pasos. Yeah. Pero ahí yo se lo puse detalladamente para evitar a los osobrosos, no, no a nosotros lo del programa, no, no, sino a aquello que le encanta cambiar. La parte de enviar mensajes, es bueno dejarlo que todos lo envíen, si se quiere interactuar con todos, en caso de que no, pues simplemente usted pone, si es un grupo informativo, que solamente lo envíen los administradores. Pero ahí están los pasos, son unos pasos breves, sencillos, unos pasos muy fáciles. Y esto es importante porque mucha gente me estuvo preguntando, oye, que yo a veces hago un grupo y en ese grupo siempre aparece un curioso. Si ponemos parrillada en la casa de Génesis, uh -huh. aparece uno que le cambia el motivo. Eso, el no ponga, eso no va a existir nunca, pero está bien. <ríe> pero tú sabes, tiré la cacarita uh -huh. pues si acaso. Ah, resbala... Bien. No, eh... una, pechuga, una pechuga la en blue, puede Sí, claro, ah, claro, claro, claro. Y señora, a propósito del mes... Una no pregunta, de... misa... Eh. Uh -huh. Es posible, alguien me preguntó ayer, ¿es posible que si yo no soy administrador de grupo y estoy viendo un grupo que me afecta, yo puedo que se elimine el grupo, aunque yo no sea administrador? No, no. Okay. Usted se puede salir de ese grupo. Y ya, incluso los grupos, los grupos, cuando tú te sales, cae uno como administrador, <coughs> si tú eres el administrador. O sea... Eh, si en las actualizaciones tú lo que tienes que hacer es empezar a sacar a las persona, si tú eres el administrador, y al final tú eliminas el grupo. Okay. Eso es lo ideal. Pero si tú no eres administrador de ese grupo, lo siento, vas a estar o te sales o le pones silencio al grupo o simplemente no se sé, hable con la persona que lo entró al grupo. Okay. Bien, señores, a propósito estamos en el mes de noviembre. Eh, un mes que nosotros los dominicanos hemos, bueno, especialmente la parte empresarial, ha tomado en cuenta para lo, el llamado Black Friday. ¡Ey, ey, ey! ¡Atención! Sí. Lo que aprovecha los Black Friday. Eh, en los los ofertos. Sí, No, estamos la... no, no, cortos nosotros. No sí. <risa> Pero tienen no que podemos. aprovechar las ofertas. Miren. Eh, las la ofertas cuestan como quiera no, claro, claro, pero ah, menos. Pues, ahí, ahí que no, ah, no vamos. Aquí hay muchas tiendas Atención que Black Friday. hacen unos auges económicos en cuanto a los precios. Sí, ¿Qué? pero um, eh, con motivo a eso también tenemos truco, el tenemos El, claro Black Friday, que sí, el aquí viernes sí. negro, pero también está el lunes cibernético, Cyber Monday. Okay. Que eso es el próximo lunes, el primer lunes de noviembre que se hace luego de Black Friday. Entonces se ha dado una tendencia a las personas. No, el primer lunes de diciembre, de diciembre. De diciembre, perdón. Sí, se ha dado una tendencia de que las personas no solamente están comprando y aprovechando esto eh, de manera local, sino que se dirigen hacia los sitios web, páginas web. Sí, Entonces, sí. Yo, yo, siempre eh, reviso lo, lo que hay en ve a ver si se me pega algo. Exactamente. Entonces, con motivo a eso, yo le he traído algunos indicios, sí. algunos truquitos que usted debería saber para evitar ser engañado en los sitios web. Eh, que días atrás estuvimos hablando de lo que fue la ingeniería social uh -huh. y a propósito de que estamos en noviembre y que hay mucha gente que aprovecha para comprar en las diferentes plataformas, pues eh, yo le he querido traer algunas recomendaciones. Miren, es muy importante que usted vea el protocolo, o sea, el protocolo de seguridad. En la imagen, ahí, si se dan cuenta, hay una parte que tiene un candadito. Es importante que usted vea que diga es seguro y que tiene ese candadito. Y donde dice HTTPS es importante que diga esa S. Porque esa S indica security, seguridad. Es decir, es una página que está avalada como segura. Y también es evidente que usted tiene que revisar la dirección, el URL. Si usted entró a una página tiene que darse cuenta de que la dirección tenga afinidad con lo que usted va a comprar. Eso es importante. Eh, no, pueden de, no pueden dejar eso aparte. Si usted entra a una página que no es legítima, en una página que no es segura, miren, dése cuenta ahí que tiene el candadito. Eso es sumamente importante. Claro. También otra parte es la ortografía. Miren, una página web que se respete por lo general cuida mucho la parte ortográfica. La presentación de la página. Estas páginas que no son legítimas que tienen el objetivo de engañar. En muchas ocasiones son traducidas. Y por ende, como son traducidas, la traducción no está perfecta. perfecta. Hay muchas faltas ortográficas, eh, hay traducciones, hay oraciones como que no se coinciden, como que no tienen sentido. Esto es importante de que usted verifique. Que esa página tenga una estructura fiable. Por otra parte, también, señores, hay que desconfiar de las ofertas que son poco creíbles. Se supone que cuando usted anda buscando un artículo, ya ese artículo usted lo investigó. Ese artículo usted tiene un margen de cuánto cuesta. Si usted ve que, por ejemplo, Genesis se va a comprar en Ebay o cualquier eh, plataforma, de comp eh, cualquier página web. Se va a comprar unos lentes y ya Genesis investigó que esos lentes andan en 20 dólares. Óyeme, si tú lo ves a un dólar, tiene que revisarlo. Sí. O a cinco dólares. ¿Verdad? Porque aunque sea una muy buena oferta, pero hay que manejar los márgenes. También, señores, las letras pequeñas. Hay páginas que a veces te muestran seguridad. Pero al momento de tú procesar el pago, al momento de tú eh, poner tu tarjeta, hay ciertas condiciones en esas letritas pequeñas o en las condiciones de compra que tú no revisas. Entonces, eso puede ser problemático. Ahí te pueden te pueden cargar, eh, te pueden cargar el envío, te pueden cargar un cargo extra, valga la redundancia, y así sucesivamente. Y por último, señores, es importante saber que detrás de una página, por lo general, hay otras tiendas. Esto donde usted lo revisa, usted lo revisa en las políticas de privacidad de la página. También puede ir a avisos legales. A veces hay una pestaña que se llama ¿Quiénes somos? Y es importante, es importante usted saber quiénes están detrás de esa página. Si usted no ve información clara, si usted no ve una información precisa, no, no ve una información de dónde procede esta página, qué ofrece, dónde saca sus artículos, pues les recomiendo que abandone la página. Misael, eh, podemos comunicarnos contigo a través de Tecnofix. Sí, eh. Tecnofix S.F.M. Uh -huh. Eh, estamos en Facebook, Instagram y también en nuestra página web. Bueno, el programa ha terminado. Eh, nos vemos Ay, mañana. No. Eh, fue, Señor, eh, esto fue como esto rápido. Fue rápido. rápido, rápido. Siempre lo bueno se termina eh, rápido, eh. Así que, digo no en todo caso. Pero bueno, nos vemos, nos vemos, <risa> Cuidado, nos vemos mañana, tígeres, así que como sigue, sí, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Eh... Siempre sale debajo de la patana él. ¿eh? Sí. sí. sí. Todo nos vemos mañana. Chao, Recuerden chao. los contenidos Hasta está están en la plataforma de Telenor para que se suscriban y vean los videos. Bye.